¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo video Mario, el día de hoy nos encontramos en el centro histórico de Guadalajara, exactamente detrás del Teatro de Guillado. Ajá, exacto. Y detrás del Teatro de Bullado está la Catedral de Guadalajara. Ahora de cuenta que aquí está detrás, pero detrás de la plaza está, la, está la, la Plaza la Plaza Liberación y de ahí la Catedral. Y pues ahorita vamos a, a, a probar unas tortas que se llaman incluso las tortas famosa. famosas, tortas ahogadas. Son muy conocidas aquí en el centro de Guadalajara. Sí. De hecho, yo investigué, Mario, y creo que no es la única sucursal que tienen aquí en Guadalajara. Se llaman en realidad se llamaban Tortas Toño, pero ahora se llaman Tortas Las Famosas, exacto. de Juan Antonio, no no sé. dice, ah, okay. venden de todo tipo de tortas, hasta de camarón, ah, venden, pero, pero nosotros... las tradicionales son ah, las probate, de carnitas, para que las conozcan, exacto. exacto, Y pues Mario hay que pasar, muchos turistas no, es a lo que vienen, a las Tortas Ahogadas de aquí. I'm okay. going tortas, porque ah, son exacto. muy populares y pues son las famosas tortas de Guadalajara ah, literalmente las famosas tortas, así se llama así le pusieron al lugar y pues ahorita vamos a probarlas, Mario. fíjate que yo nunca había probado, ni he probado tortas ahogadas aquí en Guadalajara en un restaurante, no, ni yo y me, mucho menos en este restaurante, habíamos venido muchos años aquí a Guadalajara pero yo no he ubicado esas tortas Exacto, y ah, eh, pues vamos a probarlas bueno, yo pienso que van a ser muy ricas Sí, pues sí, yo siento que sí, pues como pueden ver hay bastantes personas, aparte que está en el centro Mario exacto. Está accesible a llegar luego, luego sí, a cuando vengan al centro pueden pueden incluso ah. buscar en Google Maps Ajá, y ya ya ya ahí aparecen tortas las famosas allá aparecen incluso tú preguntas a la gente y te recomiendan no pues ve, ve Ajá, ahí a, vamos a, a calificarlas como en todos los videos Mario Sí, exacto porque pues se supone que deben de estar buenas estamos en Guadalajara Jalisco ¿no? exactamente Mario aquí deben de estar todas las tortas <ríe> pues, demasiado buenas y tira. pues para los que no saben la torta es la, la comida más tradicional de Guadalajara ah. Jalisco Aparte de lo que ya probamos anteriormente, que es carne en su jugo, Mario. Ajá, exacto. Son las dos, las dos más este, comunes y típicas de aquí de Guadalajara. ¡Guau! Sí. Wow, ¡Qué rato! Y me puedo sentar ahí. ¿Sí? Es pura salsa de tomate Y del lado de la barra del gigante para que te coman ah, okay. ¡Ah, muchas gracias! Muy Gracias. Uh. Uh. Ah, okay, ok, gracias Aquí está la famosa torta hogada y ahorita la vamos a probar Estuvieron muy rápido, ¿eh? sí, es bueno, un buen punto También igual que el otro ¿sabes? Exacto Mario En menos de un minuto Ajá, Comida 100% rápida Fíjate que en Guadalajara como que se gusta que te atiendan rápido ¿eh? Exacto Aquí está la área de salsa, dicen que la verdad la salsa picosa está demasiado picosa Es para los crudos Mario ah, Para los pro. ¿eh? Para ya. los pro, para los que comen de veras chile Pero Exacto. ahorita Mario da like Yo nomás le he cebolla y limoncito sí. Exacto, pero sabe muy rico sí. Solamente con eso Para los aficionados Que comen en chile allá hay salsa Muchas, sí. Muy picosa y sí, la muchacha Como vieron Nos dijo que, que le echaron salsa suave Que es la de jitomate Y pues lleva carnitas Carnitas son de puerco O de tunco Como lo pueden ver Y pues yo ya nomás Le puse cebollita Se llaman tortas ahogadas Porque las bañan En el, en en el caldo ah, Incluso tú puedes rellenarlo así Como cuando Uno se baña en la alberca Y se ahoga ah, ah, pues Exactamente, exactamente. Se toca probarlo Mario La está primera como, Está como una torta en Ah, exacto, ahogada, nomás que en Con su, su propia salsa. Capitánita, ah, Paul. Dinos la verdad, aquí no debemos de quedar bien bueno. Es una buena, ¿eh? ¿Rica? Plato tradicional. Está muy rico, la está rico. Ahora sí, Paul, es tu turno de probarla, probarla. No. Mm. Sabe rico, ¿ah? ¿eh? sabe rico que están muy ricas no soy muy experto en tortas ahogadas ni yo Mario pero, pero mucha gente, buena mucha gente recomienda este lugar porque dicen que saben muy ricas y pues como como puedes ver sí, sí te atiendes muy rápido de hecho también como dimos a este lugar fue por ayuda de una persona ya mayor a nosotros que nos la recomendó ahí vayan ahí están muy ricas sí exacto yo por eso de preguntar señor porque uh -huh. lo vi como que él sabe de cómo que eso uh -huh. este pan es demasiado duro pero al momento de remojarlo es por eso que eligen este pan porque sí, se porque va blandando porque se, se usaran se usa. del pan de bolillo de, del normal, del blandito uh -huh. como el que venden en Puerto Vallarta uh -huh. o en otras ciudades que es muy blandito, uh -huh. el pan no duraría nada, no, se, se aguadea completamente, se aguado y se como hace masa. como masa, bien uh -huh. feo y este pan no, miren no pierde su forma y no no se hace agua no, no se hace como engrudo y pues miren por eso soporta todo lo que es el, el, el caldo de, de jitomate porque realmente es como caldito de jitomate uh -huh. pero pues, la verdad sí está muy buena Y pues ahorita vamos a seguir caminando por el centro de, de, de, de aquí de Guadalajara A ver qué encontramos Exacto Antes de cortarles esta plática Les quería decir que ya también esas tortas las había preparado mi mamá Me hicimos un video anteriormente Para que vean la preparación a fondo Esas tortas quisimos probarlas aquí Porque hagan de cuenta que nunca vemos Yo nunca había comido tortas en Guadalajara ahogadas. Y menos de una franquicia, una empresa, una tienda pues Muy reconocida que las Ajá. Muy reconocida Y sí, queríamos darles el dato Por si vienen a Guadalajara Y sí, te voy a decir vengan que pero no cambia mucho a las que hace mamá, está muy uh -huh. parecido, nomás sí, el, igual, igual el bolillo, que lo cambiamos un poco. Ah, güey. pero es muy muy parecido, que la y, verdad son ricas. Y pues ahorita vamos a seguir caminando a ver qué encontramos exacto. Por ahí. si vienen a Guadalajara, no olviden probar las tortas ahogadas. Las famosas, ¿verdad vos? Ah, exacto. Un <risas> dato que se me olvidó comentarles, aquí en Guadalajara, si vienes a Guadalajara, es muy común que vean las cocas en vidrio, y siempre debes de pedir una coca de vidrio, porque saben más buenas. Pues bueno, pues ya ya salimos de ya, comer, por fin. La verdad, todo dando bien lleno, sí, hemos eso. como puerto. Comimos aquí. mucho el día de hoy, de hecho pues ya han de ver varios videos que usamos la misma playera, pero pues es ah, el mismo el día, día, Mario. No, más ah. que para, el, para que les alcancen lo hacemos así, Mario. Sí, exacto, y la verdad saben muy ricas, se las recomiendo. 100% recomendadas, no, no, no, miren, ahí la están pobre. las tortas, ahí están las tortas. <ríe> aquí mucha gente está gente, ¿eh? Muchísima, Mario, pero ahorita nos vamos a dirigir un, un poquito hacia el centro para que ustedes vean, pero... Esas son las famosas tortas que les recomendamos que vengan si vienen aquí a Guadalajara Y pues la verdad están ricas y baratas, vamos, baratas. me parece que se me antoja un bañito ahí en el frente Ah, en la fuente, Mario Ahí, fum, chapuzón Hay que aventarnos, Mario vamos. caminando venimos un poco triste porque, porque queríamos encontrar una nieve muy típica es no, como bolis eh, no, como o un como un helado un helado ajá exacto. pero es se muy llama pirulis aquí. aquí en Guadalajara ajá. es como tipo Tipo cono Ahí dejar la imagen Para no hacer los bolas nos pudimos encontrar no Y aparte Mario sí. Nos agarró la lluvia Aquí <ríe> Nos agarró la lluvia Y como que todo el mundo corrió Para su Y ya sí, no pudimos encontrar Ese, ese tradicional pirulito sí. yo sí. pienso que aquí Vamos a finalizar Ajá, este exacto. video Recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Mario exacto. Que es muy importante Y vayan a seguirnos a Facebook Ajá, exacto. A por aquí Solamente es darle like y seguir Y ya para llegar a 10.000 Mario Ya falta un poquito Y también recuerden Mario Seguirnos en las cuentas de Instagram Que a aparecer también por aquí. bueno Ajá, Exacto, nos vemos en un siguiente video, cruzando esta calle, que es una de las más peligrosas, así se pone aquí en la avenida de Guadalajara, como pueden ver, hay bastante tráfico, bastante gente, y pues Mario, aquí vamos a finalizar el video, esperemos les haya gustado, Bye. algo cortito, pero informativo para ustedes si vienen a Guadalajara, así que hasta el siguiente video Mario, nos vemos hasta la próxima. Knock, yeah.